Esto es en serio, ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Guaidó salió al país. Guaidó salió después de dos semanas de recibir palo y palo todos los diputados opositores por una agenda armada por el chavismo que tuvo como objetivo la toma de la Asamblea Nacional como espacio político. Así que con tanta presión dentro del país después de haber sido allanados, perseguidos, desaparecido en el caso de eh, Gilbert, Gilbert Caro y Víctor ugas durante muchísimos días. Con todo eso sumado, Juan Guaidó sale y aparece en Colombia, al parecer, para una gira internacional. Chévere, pero no solo está retando la prohibición de salida del país que tiene encima, sino sí. que también reta la capacidad de interpretación que sobre esta acción tiene la opinión pública y en especial la opinión pública expresada en redes. Sí, que además es súper múltiple porque... Recordemos que Guaidó y los diputados de oposición que todavía son 100 en el Parlamento, no solamente se enfrentan a Nicolás Maduro, se enfrentan a muchos opositores que trabajan para la agenda de Nicolás Maduro y otro grupo de opositores que no se sienten representados por este grupo de diputados. Bueno, porque no te sientes satisfecho con los logros. Porque han sido no muchas sientes... frustraciones a lo largo de un año, no son... se han alcanzado los objetivos. 20 años acumulados, mi hermano querido, que no son dos días. Pero veamos las acciones que nos llevan. A este punto, En primer lugar, la fracción CLAP, que es la fracción de estos diputados que intentan dar el golpe al Parlamento, han recibido una notificación del Tribunal Supremo de Justicia que espera que le entreguen en algún momento por lo menos la lista de asistencia de quienes votaron por ellos. El lunes 20 se cumplen los cinco días para que le entreguen, la cosa queda como en suspenso, pero al menos Luis Parra, el tipo del mechón, dice que no vale que no es que se la robaron, sino que vuelve a la tesis de la mayoría evidente. Claro, claro. Razón por la cual, ¿para qué carrizo ibas a tomarte una lista de quórum, ni de asistencia, ni de voto, ni de un carrizo, si había una gente mentazón, allí ya está? Y ese problema, además, se suma que el Tribunal Supremo de Justicia, que no puede actuar como un órgano para resolver este conflicto porque no es neutral, no se ha comportado de manera neutral y además su composición, incluye magistrados que no tienen las competencias para ese cargo, fueron nombrados de maneras absolutamente anticonstitucionales en diciembre de 2015. Pues bueno, se erige como la instancia de resolución de conflictos, tanto para eso como para darle el partido Primero Justicia a Brito, como para aceptarle documentos a Ochoa Antich, como para ver qué interpretación hacen y también que es la agenda oculta, para ver si son ellos los que resuelven lo del CNE. ¿Cómo ocurre eso? Ah, yo de verdad quisiera introducir una nueva sección que se llame ¿Qué qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque tú te estás llevando el asunto, de José Brito, como si fuese normal. Pero al día siguiente que se da un ataque con sujetos paramilitares a diputados democráticamente electos en las inmediaciones del Parlamento, el chavismo monta un templete en el Tribunal Supremo de Justicia, en la CEL Tribunal Supremo de Justicia, con José Brito disfrazando personas de supuestos militantes de Primero Justicia, o sea, imagínense que un día le caen a Pescozada, a Peñonazo, a conos de seguridad, tiros, todo, a unas camionetas, pero al día siguiente dejan a una gente con franelas de Primera Justicia reclamar en la sede del TSJ la... la ¿Cómo decirlo? La... la, la, la el reclamo del partido y los colores a su causa. Además, entendiendo que algunos de ellos fueron entrevistados por periodistas que estuvieron en la calle y que podemos ver algunos videos de ellos y la gente manifiesta que ni pertenece al partido, ni sabe lo que está haciendo allí, ni, bueno, está cumpliendo con un día de trabajo normal. Es, fue tan chévere, además, que José Brito ni siquiera se preocupó por preparar el discurso de su honorabilidad herida. Este señor lo que dice es, bueno, el, o sea, nos vapulearon, no nos quisieron, que feos, que mal... De broma y nos sacó el labio inferior como lo hacían los niñitos en medio de un berrinche y pretende que todo lo que no ha controlado el chavismo hasta ahora que es cómo funciona un partido político dentro su estructura institucional sea controlada por el TSJ claro, porque el... él quiere un proceso justo el debido proceso que no le garantizaron es una cosa absurda donde se va a tomar la tarjeta de los partidos opositores para luego fingir que todos están participando en la elección parlamentaria o la que sea que se arme Nicolás Maduro. Ya de hecho lo anunció y lo dijimos en este programa. A eso se suman aquí entonces que Ochoa Antich va al TSJ siendo nadie, un ciudadano que entrega un documento y el TSJ se lo acepta para ver si son ellos los que deciden quién asistió a qué sesión. Y luego tienes este asunto que es de fondo... El chavismo necesita unas elecciones, para llegar a esas elecciones necesitaría reformar el CNE, sobre todo para decirle a agentes internacionales como, miren la buena voluntad, miren cómo cambiamos a los rectores, además con esta trampa de que no son cinco, sino que son nueve, todos responden al partido de gobierno. Pero bueno, viendo cómo le dan la vuelta, y como eso lo tiene que hacer la Asamblea Nacional, lo que están jugando es que ni la de Parra, falsa, ni la de Guaidó, con 100 diputados, pueda hacerlo, de manera que se haga una suerte de omisión legislativa, y digan, bueno que lo resuelva el TSJ. No hay término más repetido dentro de las redes y medios del Estado que omisión legislativa. De eso ha hablado Escarra Francisco Torrealba, que es un constituyentista que se hace pasar como jefe de fracción del PSV dentro del Parlamento, aunque no puede ser diputado. Ha Porque hablado, fue ministro. Ha hablado toda la oposición pretaporté de la mesa de conversación del chavismo consigo mismo y dale la omisión legislativa y dale y dale, dale, dale. Es una cosa como, por fin, que venga la omisión. Okay. Que venga la omisión. La explicamos muy sencillo. Ah. La idea, según nuestra Constitución, es que el Parlamento sea el que tome estas decisiones, primero, porque es la representación plural de los venezolanos. Gracias. Tanto ideológica, porque distintos partidos pueden ingresar, como geográfica, porque hay diputados de cada Estado. Cuando se dice en la Constitución que dos tercios de los diputados tienen que escoger a esta directiva del CNE, o al Fiscal General de la República, uh -huh. o al Contralor, o a muchas autoridades, es básicamente porque nuestra Constitución indica que tiene que negociarse. ¡Gracias! No es el imperativo de una misión única. No Gracias. es que se impone, no es que la mayoría manda y, y aplasta a los demás, es que los diputados tienen que negociar, tienen que hablar, porque para eso es un parlamento, Gracias. llegar a acuerdos para tener autoridades que nos representen a todos. Entonces, evidentemente, hacen falta los dos tercios, ninguna parte va a ceder para hacerlo, pero no es que ninguna parte es que tienen igualdad de responsabilidad, es que el chavismo lo niega, niega la pluralidad, niega la democracia. Le fastidia. Es, es Primero la revolución, después todo lo demás y por eso es que se dice, bueno, que lo resuelva el TCJ. El TCJ no lo resuelve porque el TCJ no va a hacer que se salga de la ilegitimidad. No va a hacer que se regularice porque el TCJ también está en entredicho. Así que la salida institucional al conflicto venezolano pareciera no tener cauce en instituciones democráticas dentro del país, porque no quedan, salvo uh -huh. la Asamblea Nacional. En efecto. Todo ese conjunto, esa, esa trampa, es la que nos lleva entonces a un líder del parlamento, como Juan Guaidó, y parte de su equipo, que tenga que salir por la frontera a reunirse con otros líderes a ver qué pasa. Uno no sabe por dónde salió, pero salió. Y es una suerte de, de gancho al hígado del poder, no, no tanto por el reto a la prohibición de salida del país, sino por las agendas que abre en concurso para la oposición versus la agenda que puede desarrollar Nicolás dentro del país. El chavismo seguirá enfocado en el asunto de las elecciones parlamentarias, es el único tema sí. que le preocupa ahora, además así le baja el tenor a cualquier tema de conflicto, a cualquier problema sobre el que deben responder, servicios públicos, alimentos, etcétera, no importa. Así le bajan ese tema, pero... Se realiza en Caracas el foro de Sao Paulo disminuido, muchísimo menos influyente de lo que fue en algún momento y afuera está este foro sobre uh, migraciones terrorismo. en Ecuador y terrorismo en otra parte y toda la opinión pública va a circular alrededor de ellos. Por supuesto, y además ocurre algo importante, y es que en medio de esta, de esta jugada política que busca más presencia internacional, surgen entonces todas las campañas en contra del Parlamento, y por eso aquí nos preguntamos, ¿por qué? Empezamos a preguntarnos por qué la gente pisa tan fácil los argumentos, las conchas de cambur de los aparatos de propaganda. Mira, uno de mis favoritos, de verdad, es un, es un uh, estamento que se, le, se alimenta solo de hacer ruido. Son ¿Sí? simpatiquísimos estos panas, porque además todo lo que inventan es súper jalado de los pelos. Verbigracia. Cuando sale Guaidó, lo primero que dicen como tesis es que Leopoldo López se enojó. Entró en ira porque Guaidó no le había pedido permiso, porque no se lo había dicho. Y cualquiera, más o menos sensato, se preguntaba, ¿y cómo sabe él...? ¿Cómo se lo tomó Leopoldo sí. López? A, por lo menos la fuente o a quién se le adjudica la información. Entonces, eso llevó a decir en redes gente que decía: fuente Arial 12, fuente Times New Roman de Soda. Tiene que haber un basamento, no solamente un comentario, no una opinión que quiera pasarse, hacerse pasar por información, no un sesgo de deseo. Tiene que haber información verificable. Pero en este rol de troles son absolutamente eficaces. La noche de ese domingo decían a ah, Mosca, porque Guaidó se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, y una de las principales preocupaciones de Duque es ¿por qué no ha arreglado el asunto con María Corina? Y una vez más, había un circuito alrededor preguntándose cómo Carrizo podría saber este pana qué piensa Duque o qué le dijo a Guaidó. ¿Cómo? Porque hay gente capaz de decir que el permiso de viaje de Juan Guaidó se lo dio Nicolás Maduro. <risa> y esto tiene una, una contraparte. Fíjense, cuando el presidente de la república o presidente encargado sale del país, si ese viaje pasa de los cinco días, necesita el permiso del parlamento. Juan Guaidó puede fácilmente enviar ese permiso de viaje a la Asamblea Nacional para que esté el martes 21 de enero, se aprueba y su viaje sigue. Pero hay un montón de gente que lo que hacía era reclamar, bueno, pero ¿por qué no nos avisó antes? Como si no hubiese amenazas de muerte de por medio, como si no hubiese problemas de seguridad, como si no hubiese hostigamiento, como si fuese una república democrática abierta y normal. Pero de ahí a llegar al punto de decir, no, lo que pasa es que Juan Guaidó es un agente, bueno, él y todos sus diputados, son unos agentes del... La izquierda mundial del socialismo y por lo tanto están jugando igual que Nicolás Maduro y por eso es que una ficha. Llega al punto de declarar la locura de es que ellos van a engañar a Duque y a Trump. La pregunta entonces es ¿por qué? Siete diputados para siete países es el nuevo reportaje del portal de investigación de periodismo de investigación Armando.info sobre el desempeño que la primavera de 2019 tuvieron los diputados CLAP para favorecer la reputación de empresarios colombianos como Alex Saab y Carlos Liscano. ¿Qué ocurre acá? Primero una referencia a la película de siete hermanos para siete hermanas, película eh, clásica, pero la otra es que Roberto Denis ha revelado aún muchos más datos de una investigación que ha tomado hace meses y no ha soltado por fortuna. Así es. Y es que no solamente se ha demostrado que la agenda internacional de estos diputados no fue la agenda del Parlamento Nacional, sino que actuaron a título personal diciendo cargos que no son, adjudicándose méritos que no tenían, sino que es que además la agencia de viajes que le cuadró los pasajes es también de este grupo económico al que están defendiendo. Entonces, hacer labores de limpieza de reputación, lavado de imagen en el exterior, no solamente es muy cochino, sino que además... Demuestra que esta jugada en el Parlamento ya tenía meses cocinándose Así de una u otra manera, a lo que se suma el anuncio que hizo el diputado Marquina la semana pasada diciendo que lo habían intentado comprar. es si, si, a, a ver si. se tienen porque los fiscos ya públicamente han consultado con tres, r y ya está una, una muestra de, de que sí pueden tener contrales. Este pero... pero tienen para está manejando eso? ¿tá ahí, ah, por la tienen 47 votos los 55 que inicialmente sacaron ha perdido algo. tienen 49, votos 49 votos que va a corrar el de hasta el de mañana, para, para today, para y nosotros tenemos hasta ahora en la lista 30. Habían 79. más los tres que están por ahí de aparicio, ¿verdad? son 82. Para los tres que tiene Tiboteo. más uno que tienen ellos controlado que no nos han dicho... Porque es Julio defensa, no se que lo tienen controlado. Uno de otros por ahí que tienen controlado. ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que los nosotros lo conocemos en el papel tan poco suficiente, al menos que ocurra lo que tú dices de algunos, pero hasta ahora nosotros lo hemos venido confirmando por la vía de que el que la mano para agarrar la postura inicial ya está adquiriendo estos Allí aparece un audio de Marquina, la mejor defensa, además, que hace José Gregorio Noriega, el diputado que es grabado por Marquina, es ¿por qué ese audio no salió antes? Bueno, señor, eh, usted debería ver, no sé, algunos capítulos de Criminal Minds, de CSI, algo que le permita generar eh, mejores tesis y va a contraponer la que está en circulando. Porque lo más divertido es que Noriega no niega los contenidos, Noriega en no niega. En algún momento dice que es falso, pero de esta tesis igual se cae porque es su voz, pero ¿qué demuestra en esa llamada que le hace Noriega a Marquina para ver si lo compra o lo extorsiona? Se, por ejemplo, se discute por ejemplo, que ha habido otros diputados a los que se, se intentó comprar. Uh, ese audio revela. Que no aceptaron, que, o no sea, aceptaron, que ¿qué es lo supuesto. más chévere, lo que para mí debió haber tenido mejor divulgación, más divulgación y no se logró. Noriega también le dicen tranquilo, el rollo no es conmigo, pero diputados como Brito y Parra ya se ganaron la confianza del chavismo porque han carajeado al G4 y eso le ha gustado al chavismo. ¿Qué significa carajear al G4? Ser diputados que no esperan que les baja en línea desde los cuatro principales partidos opositores. Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Entonces, ¿qué buscan? Diputados que no puedan ascender más en su partido, que estén descontentos con la manera en la que se gestiona el poder allí y que puedan retarlos desde afuera. Esos fueron los que intentaron comprar. ¿Qué otra cosa revela este audio? Que la bancada del chavismo no tenía votos suficientes. Ellos tenían 55 diputados, eso se redujo a 49 Así es. por renuncias, por partidas, por cambio de, de roles, entonces los votos no le iban a dar. Por eso querían comprar diputados opositores. Y la otra cosa que revela esto es que la selección de Luis Parra como líder de este grupo no, no fue por consenso. No vale, tenían tenían reticencias, pero el tema es que ya se había ganado la confianza del chavismo. Noriega incluso adelanta que hubo una reunión con Nicolás para planificar, diseñar cómo sería la toma del parlamento y bueno, obviamente con la, la militarización dependía de una orden superior y así se cumplió y es una orden que se ha mantenido en el tiempo, el asunto de militarizar la sede del Palacio Federal Legislativo y no permitirle a la oposición volver a él, tiene un valor simbólico tiene un valor práctico y ahí está ejecutándose por órdenes superiores. Con lo que no contaban era con que el diputado Juan Pablo Guanipa revelara la lista de asistencia de ese 5 de enero, una lista de asistencia por lo que se ha peleado mucho, que Parra ocultó de muchísimas maneras, Guanipa la publica y lo que se demuestra es que la lista de asistencia solamente fue firmada por 61 diputados lo que prueba que no hubo quórum ni votos suficientes para la autoproclamación de Luis Parra y el resto de los diputados CLAP con eso entonces entramos en el país porque es que resulta que Nicolás Maduro presentó una memoria y cuentas que no tuvo ninguna cuenta sino muchísimos cuentos y que la memoria pues como que le falla también eh, sí fue, fue muy divertido además el, el concepto eh, como demócrata sí que expuso Nicolás. Eh, la verdad fue un acto aburridísimo, eh, súper reiterativo con el tema norteamericano. Eh, bueno, tanto que termina dando esta entrevista a The Washington Post y diciéndole a Donald Trump, yo quiero reunirme con usted pero a solas sin intermediarios. Porque una tal. de sus tesis es que Mike Pompeo o Elliot Abrams están engañados sí. o están engañando a Trump. Engañándolo. Que es un poco pensar que la presidencia en esos países están de cacique como acá como que todo depende de la presidencia y si hay alguna falla es de la gente que te rodee entonces bueno Nicolás quiere hablar con el dueño allá si se no montaron funciona? tanto en esa ola el que Delcy Rodríguez repite la tesis ya no es que Donald Trump es un cretino y un cabeceñame con pelo feo y tal no ahora es presidente Trump yo le voy a enviar este mensaje claro. y ojalá usted abra su corazón y vea la verdad del poder venezolano y entienda el principio que nos rige Cambiar el discurso que antes era tan encendido contra Donald Trump, por otro, lo que nos habla es que hay un reacomodo del poder y que además rusos, chinos, iraníes y demás no están respondiendo como se esperaba con los créditos. Es decir, el financiamiento del país al futuro está en entredicho justamente porque casi que se lo han dilapiado. Esta todo. gente efectivamente no ha dejado de mencionar el asunto de las sanciones financieras en sus exposiciones públicas, de ahí la necesidad de hablar con Donald Trump directamente, pero socios como ellos, como Díaz-Canel, el dictador de Cuba, dijo que no, que él no, él no iba a, a hablar en serio con Estados Unidos, aunque le gustaría, pero si la factura que tiene que pagar es dejar a solas a su gran aliado, Nicolás Maduro, él no lo va a hacer, así que no te avistas que no vas. No lo esperen por allí. Mientras tanto, en Venezuela hay las razones por las que el Parlamento toma esta decisión de hacer que su director, que su jefe, que su presidente salga del país, es que el Palacio Federal Legislativo ha sido tomado. La Asamblea Nacional Constituyente declaró que iba a sesionar permanentemente en ese espacio para que no volvieran a ingresar los diputados opositores. Eso significó que se tuviesen que ir al Teatro del Latillo. que Quizás de adelante busquen otras sedes para sesionar, pero mosca con esto, porque si el mundo vio las imágenes del 5 de enero de una asamblea tomada por militares, por Guardia Nacional, que impidió el acceso a ella, en esta otra semana lo que hubo fue grupos paramilitares. ¿Y qué se vio? Grupos, por ejemplo, que tiraron heces y orina contra personas que manifestaban. Incluso el Laboratorio Ciudadano de No Violencia, una gente que es más pacífica que el Carrizo, agredieron... A maestros y maestras que estaban en reclamando que están reclamando reivindicaciones en su día de reclamar reivindicaciones. Recordemos que una maestra o un maestro en Venezuela gana dos o tres dólares al mes. Una cosa absolutamente invisibilizada por los medios de comunicación del Estado. El discurso de Aristóbulo Isturiz, ministro de Educación, si acaso ese señor es ministro, fue absolutamente negar todo lo que ocurre dentro del sector educativo no, no pasa nada con las estructuras de las escuelas, no pasa nada con los salarios, no pasa nada con la huida masiva de maestros y maestras dentro del sistema, no pasa nada. Este señor fingió normalidad en... en Segmento donde es imposible que la haya y negó todo lo que pasó ese mismo día. Las violaciones a los derechos humanos de los maestros le resultan sencillamente accesorias. Esas agresiones que fueron contra maestros y también contra periodistas son, vamos a decir, responsabilidad de grupos paramilitares. ¿De dónde viene esta palabra paramilitar? La utiliza la ONG PROVEA, una ONG de Derechos Humanos, porque la descripción de grupos paramilitares, y así ha sido tomado también por la ONU, por el informe de Michelle Bachelet, son grupos armados, organizados, que le hacen el trabajo sucio al poder. Es así en Colombia y hubo paramilitares para combatir distintos grupos armados, es así en Venezuela cuando responden a la sombra total O dicho de otra forma, cuando actúan con impunidad garantizada por el poder. Hay imágenes, videos que demuestran que están armados, que están organizados y que actúan contra la sociedad civil, pero ninguno de ellos es juzgado. De hecho, están uniformados, usan radios para comunicarse entre ellos, están en coordinación con grupos policiales o militares venezolanos. Entonces, por eso es que se entiende que la ONG provea en un tweet los haya calificado como paramilitares. Y eso ocurrió y por lo menos quedaron pruebas. Quedaron muchísimas imágenes, unas de altísima divulgación como la que reúne a un entrevistador del canal del Estado VTV eh, fotografiando o grabando a una persona que estaba siendo agredida por un civil armado y a, a un lateral de la imagen hay dos y luego hay tres policías viendo la escena sin intervenir. Es decir, hay alguien armado y no pasa nada. La inacción del Estado, de las fuentes de seguridad del Estado ha sido, así como se aplaudió la agresión de los paramilitares se aplaudió la inacción de los eh, equipos de seguridad del Estado porque si antes no te han gustado, ¿por qué lo vas a reclamar ahora? Entonces, bueno, si no te defienden muy problema tuyo no, no crees tú si a ti no te gustan ellos, ¿para qué te van a defender? Entonces hasta la seguridad de los ciudadanos pende de su tenor político. Si usted me respalda a mí, si usted lo los míos lo defiendo, si usted no me respalda a mí, qué pena, pero no va a pasar. Y así con esto entonces hay cosas que pasan por debajo de la mesa. El miércoles 15 de enero hubo un derrame petrolero en Monagas y esto efectivamente pasa por debajo de la mesa. Hubo quizás una docena, dos docenas de tweets, pero no se convirtió en una noticia de alta divulgación para los venezolanos. El gran tema, como siempre ocurre con estos accidentes, Petroleros eh, si hubo o no afectación de aguas dulces, pero el asunto de que haya ocurrido en ese terreno en particular abrió el compás para entender y tener mucha más información sobre lo que ha hecho el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, con la industria petrolera venezolana. Y lo que al parecer ocurre allí es que se le ha entregado distintos bloques del país a grupos económicos y empresas, incluso revirtiendo toda la política de estatización y centralización realización y control absoluto de lo que ocurría. Básicamente, como ya no hay capacidad operativa o técnica para explotar petróleo como antes y la producción de Venezuela ha venido en declive, el único país además petrolero en el mundo que está sufriendo hiperinflación, una crisis humanitaria compleja, personas que están huyendo por sus fronteras y tienen campos de refugiados a las afueras. El único país donde ocurre eso, pues ahora han, han decidido revertir lo que se pueda entregándosela a otras potencias, por eso el estado de Monagas, la faja petrolífera del Orinoco y las actividades que ocurren en el lago de, vale, de, de Maracaibo son importantes para ver cuál es el nuevo mapa de poder petrolero en Venezuela esa información debería ser de acceso público y no lo es y por eso Naki está pasando por debajo de la mesa ¿Qué ocurre entonces, Naki, cuando Nicolás Maduro, por su cuenta, o Manuel Quevedo, por su cuenta, están asumiendo compromisos a nombre de la nación sin pasar por el Parlamento? ¿Qué nos diría un experto del área? El procurador nombrado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, dice que el Estado venezolano no se va a hacer responsable de contratos y acuerdos firmados sin el concurso de la Asamblea Nacional. Una vez más, es el único poder plural, democráticamente electo de este país y sin su concurso los contratos no tienen validez. Eso significa entonces que el interés de esta toma de la Asamblea Nacional pasa por dos causas gigantescas. Uno, la reforma del CNE y dos, ver cómo endeudan o cambian la capacidad de endeudamiento del país aprobando cualquier tipo de acuerdo. Claro, puede funcionar y es lo que acusan los medios que han trabajado el asunto de petróleo en Venezuela. El caso es que al menos la gira que ha realizado hasta ahora el canciller de Nicolás, Jorge Arreaza, exitosa para el tema de créditos, no ha sido. Mientras tanto, la otra gira, la de Juan Guaidó y quienes le acompañan, va a pasar. Colombia, posiblemente haya reunión con autoridades de Estados Unidos, incluyendo Donald Trump, y quizás, falta que lo confirmen en los próximos días, en Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial. Es para buscar apoyos políticos, económicos, mixtos, ya lo veremos. Esto ha sido En Serio. Ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Contenidos como este y mucho más. Los puedes obtener en patreon.com slash Carlos todo pegado. Muchísimas gracias por ser parte de este canal. Pueden verlo en YouTube, suscribirse, enviárselo a sus amigos, también descargarlo como podcast y compartirlo en cualquier red.